El día de hoy nos encontramos en la avenida López Mateos, el eje de la Ciudad de León, la principal avenida que el próximo 12 de febrero será el escenario de la caravana por la vida. Y tenemos con nosotros a la entusiasta y jovencísima Jimena García, dirigente de Choose Life, que nos va a platicar los jóvenes cómo participarán, cuál es su postura, por qué jóvenes están involucrando. Bueno, muchas gracias por la invitación, Chuy actualmente nos sentimos muy cansados por la situación que se está viviendo en México estamos cansados de que los gobernantes estén legislando eh, ignorando totalmente la opinión del pueblo pero justamente por este cansancio es que nos estamos preocupando por activarnos y hacer actividades que nos permitan demostrar a las personas que están en el poder que no estamos de acuerdo en que estén llevando legislaciones contrarias a la vida y al respeto a la dignidad de las personas nos reconocemos que hay jóvenes también que están en la postura contraria con muy buena intención porque ellos también quieren el, el mejoramiento, el bienestar de, de pues todos los seres humanos. Eh, pero ¿cómo convencerlos de que están viviendo o están proponiendo soluciones in incorrectas? Bueno, eh, primero pues saber que justamente el aborto no, no sería ni siquiera una solución eh, y entonces invitarlos a investigar más acerca del movimiento el que están siguiendo. Muchas veces cuando se adentran al interior o al fin último eh, de las o las que están siguiendo de las ideologías que persiguen, se dan cuenta de que no es lo correcto. También invitarlos a investigar más acerca de los argumentos para estar a favor o en contra del aborto y así se podrán dar cuenta que estar defendiendo la vida es estar del lado de la verdad y del lado correcto. Sí, totalmente, como, como mencionabas, luego eh, el defender al aborto se puede tratar mucho como una moda, como una ideología que es actual, pero es justamente lo que mencionaba un poquito antes, que el buscar informarnos nos hace darnos cuenta de que no es lo correcto. También, bueno, el, el por qué estar aquí un domingo en la mañana, pues yo creo que eh, porque vale la pena, porque si no somos nosotros los que hablamos a favor de la dignidad, tanto de las personas en el vientre materno como de las mujeres y la sociedad en, en general, pues no va a ser nadie, ¿no? Entonces es justamente esto lo que nos toca pues levantarnos y gritar a favor de la vida y pues de, del respeto a, a la integridad de las personas bueno, eh, Recuerdo que desde muy pequeña, tú muy jovencita yo te veía ya en las marchas con tus papás eh, involucrándote en todo esto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 que es cada persona dentro de nuestro México, ¿no? que todos estamos llamados a hacer algo para cambiar el futuro de nuestro país y de nuestro mundo en general y entonces eh, fue esto como la realización personal para estar dentro de la causa, pero ya poder participando más pues fue justamente por invitación de personas como Uriel y Carlos Ramírez y demás que nos, nos invitaban a estas actividades. Me gustaría hacerles una invitación personal para que se den cuenta de que no están solos, que la comunidad Provida es muy grande y que estamos todos buscando luchar por un fin último que es el respeto de las personas. Están todos invitados y espero poderlos ver ahí el 12 de febrero.